Señores, la policía, a propósito de eso, dice que hubo negligencia en ese caso del hombre que robó una patrulla por allá. La policía aseguró hoy lunes que hubo negligencia por parte de sus agentes en el incidente en que un hombre robó una patrulla de la uniformada. Eso fue en Villa González, Santiago. Este hombre chocó a varios vehículos y resultaron heridos dos miembros de la institución. Diego Pesqueira, vocero de la policía, dijo que la inspectoría eh, realiza una investigación al respecto para establecer si los agentes permitieron que un hombre no identificado, identificado perdón, como Arturo López Silverio, de 27 años, se encuentra que se encuentra detenido, abordara y condujera la camioneta en la que patrullaba. Vamos a ver si tenemos ahí el video de la. Eh, antes de las declaraciones del de, video de, del momento en el que pues este hombre se llevó. Es porque es de él, ¿verdad? La patrulla de la policía. López Silverio se mostró arrepentido de haber robado el pasado sábado esa patrulla y dijo que pudo hacerlo. Oigan esto, porque los agentes la abandonaron y se entretuvieron pidiéndole a la gente y afirmó que en el momento de penetrar al vehículo de la uniformada estaba borracho y endrogado. Así mismo, tal cual. Vamos a escuchar ahora sí las declaraciones de este distinguido caballero Arturo López Silverio monté dos veces y me desmonté y no vi policía en ningún momento. Yo dije no, pues tomo el orden aquí, fue un juguete para que yo dé una vuelta y salía de una vuelta. Yo, yo lo que estaba era borracho, drogado, yo me disculpo con la Policía Nacional y con todo y que yo tenga que disculparme. Y si tengo que pagarme lo que hice, ok, que la justicia haga su justicia, pero yo no soy una persona así, yo lo que estaba era borracho, drogado, y me disculpo. Y la policía aquí no hace su trabajo, la policía aquí lo que andan es pidiendo, pidiendo el tiempo, pidiendo. Oye, si, si ellos están pidiendo el tiempo, Aumentenle un salario que ellos no tengan que coger el cuarto en la calle. Aumentenle un salario que ellos no hagan sus trabajos, pero no así, hermano mío. Y yo lo hice eso: si la policía está cerca de ahí, ellos me vean me Carlos, usted es increíble. No, es un país. Mira, mira qué gorila. Que yo me metí yo no paso perico. Una pela, eh. Una pela, como hicieron los ojos así, mi opi ciego. Es pisiego. que es una pela vergüenza Y a los dos agentes que estaban ahí, quítenle 15 salarios mínimos claro. y métanle Ay. en 20 días. Claro. Aquí, porque abandonaron la patrulla. Parte, ¿tú es cierto? o tú vas a dejar una patrulla abierta? Donde, donde tío vamos me? a ver, vamos escuchar esto aquí. O sea, ya dijiste que estás arrepentido pero sería bueno si tú tienes algún mensaje que decir a las autoridades que ahora van a proceder con el hecho que tú hiciste si tienes algo que decir vemos que estás lagrimeando que estás llorando sabemos que ya dijiste que te sientes arrepentido pero tienes algo más que decir no que el que está en esos vicios que cualquiera está tiempo que, que no hay no hay momento ni día de que tú reflexiones y pueda cambiar tu vida ¿Te atropellaste a alguien en el camino cuando saliste? En vez de envidiar, eh, patrón, yo le voy a decir algo, yo no me acuerdo muy bien, yo estaba embriagado. Tú te vas a acordar ahora, monigote. Cuando le dicen en el video, <risa> se va a acordar. Ese se va yo... a acordar ese... ¿Qué, qué, prete... ¿Qué pretendía hacer la con esa patrulla? Eh, no, no, que el tigre de Ay, le no, Ese No, eso es fulano, que soy malo. ¿Tú o sabes que hay corita de lo demás? Es lo demás. Es Es lo Llévatela, llévatela. Él <risa> lo hay, ¿eh? Qué lo hay. Ah, que tú no lo hay, que yo sé. Que no. Una cuerda como que tan estúpido que son la gente, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Mamá, tengo hambre. Eh. No lo dudo que fue así de esa manera. Sí, Estoy sí, loco sí. de echándole culpa a Mira, mira, mira no, no. Yo, ya yo le dije, al policía. Uah. Ten, ya usted sabe lo que tiene que hacer con esos muchachos. Con, con los lo graciosos que estaban en la guagua también, que viven durmiendo en el aire. También. Ya sancionado, 15 sueldos, quítele. Sancionado, claro. Oiga, ¿qué están pidiendo? Poner por patrulla y lo maté. Y si hubieran matado tres gente o cuatro ahí. No, que le dio a uno, a uno durísimo. Salió saliendo. volando de esa silla y quién sabe dónde se cayó se se de coimado y se dio con una ¿De vitrina silla? de esa. Es un motor, fue. Es un motor. motor. Y tú no ves? Pues lo ves. Fue un motor que se le trayó. Fue un motor que, que se le trayó. No lo tumbó. El punto es que lo tumbó. No, señores. Debemos controlar eso que usted, usted sabe que esa droga le hace daño. No se nos la coma. La droga le dio para agarrar en la patrulla. Pero ya ah, ¿qué tú? ¿Qué tú? A ninguna no, usted lo sienta. Y le pone el video ahí dos días enteros que duerma ahí sentado. Ve el video, estúpido. Es por eso que tú estás preso. ¿Qué tú vas a hacer con la patrulla? Y los coristas, ahora se están curando con él. Parece a Barney. <risa> <risa> <risa> no, bro, ya, ya, ya. no, No, no que me da cuerda estos tigres y que, que son de más tigre de, de barrio. Sí, eh, bueno. sí, sí. Es el más tigre, ahora tienen que ponerse a difícil, que busque un abogado. No, no, se que le saquen cuarto. Eh, le saquen que le, que le saquen cuarto a la familia, porque se ve que no tiene nada. Por pila. No, no, que increíble. <risa>